Pues me llamo Julia, eh, Julia Munarriz, tengo 67 años eh, y bueno, desde pequeña, que ya en casa me llamaban la pa contraria, y eso pues, pues eso pues he sido como pues, alborotadora de estas así, un poco revoleras. Aquí están mis padres. Fue cuando se casaron, eh, se conocieron en la guerra en Mugaire, que es de donde era mi madre. Y luego, pues, lo que ha marcado mi vida de arriba abajo ha sido el feminismo. Empecé a militar, pues, como cuando tenía como 17 años, pues empecé ya el activismo en los comités de estudiantes. La primera vez me detuvieron eh, era en las reuniones de comités de estudiantes, pues a la segunda reunión llegó la policía como una, bueno, pues como una cosaca y nos llevó a, a todo el grupete a, a comisaría, a la comisaría donde ahora está el gobierno civil. Volví a esa comisaría en el año 76, eh, eh, se celebraba, bueno, todavía los partidos políticos no habían sido legalizados, y hubo una asamblea eh, nacional en el monasterio de Aranzazu y allí pues nos, reu nos reunimos gente de las cuatro realdes. En plena asamblea se abrieron las puertas como en las películas o sea y empezaron a entrar guardias civiles arrumados hasta los dientes. Nos hicieron ponernos de pie con las manos en la cabeza, piernas separadas. Yo recuerdo que temblaba como una hoja, o sea, y decía, aquí nos van a matar a todos, porque unos gritos, unos bueno, empujones, unos... Aquí nos van a matar y, y ya está, ¿no? Y cuando llegamos a, a Iruña, pues entramos a los calabozos del gobierno civil, pues subían te, te subían a interrogatorio. Y entonces, pues en los interrogatorios, pues me preguntaban por personas, me enseñaban fotos de personas que eran... Miembros de LKI, entonces, que no sabe quién es, ¡pamba! Pues una hostia, ¿no? Después de unas cuantas, yo me desmayé, y llamaron al forense, yo no me creo que fuera un forense, pero bueno, hacían yo creo que, que el paripé, porque hacían lo típico de el bueno y el malo, te desmayas y llaman al forense. Así hasta en dos ocasiones. Eh, en un momento determinado se levanta, se va, y me deja con su pipa encima de la mesa. Pues estás ahí diciendo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? No? O sea, porque esto es lo típico que, que, que, que has oído. de Bueno, pues te ponen eso, luego mmm, dicen que, las ha, que se la has cogido y al final apareces caída por la ventana. no Pero era brutal. O sea, era... era... Claro, es que era la misma policía de Franco. Bueno, yo esto no lo he contado. O sea, pues igual nunca, o sea, porque es algo que como que lo dejas ahí, ¿no? Este soy yo de jovencico. Eh, santija una arena, natural de, de Iruña de toda la vida. Estas son las campas de Urbía, estos dos están, se tuvieron que refugiar y este soy yo. El, el 7 de abril de 1969 es cuando ocurre mi detención, que viene a raíz de la explosión que sufren Artajo y Esurmendi, eh, en el valle de, al lado del Lizaso. me llevan al cuartel de la Guardia Civil que está en la calle Galicia. Y, bueno, y ahí estuve, pues lo que no recuerdo si fueron dos o tres días o los días que fueron, no recuerdo exactamente cuántos fueron. Sí que tengo el recuerdo de, la, de los golpes de las esposas puestas que me cortaban la circulación de las manos, eso sí, ni, ni de dormir o no dormir, no tengo ningún recuerdo de eso. Yo diría que de dormir nada. Una, recuerdo haber comido una vez en todo el tiempo. El golpe en los riñones lo tengo grabado, bien grabado caías como un saco al suelo. Eh, nos pasaron la jurisdicción militar y entonces al sacarnos de aquí nos llevaron a lo que era Capitanía, donde es el museo ahora, y no nos hicieron ni tema de declaración, derechos a la cárcel. O sea que derechos humanos, nada. Bueno, vivo cerca de, de la calle Galicia, bastante cerca, y la verdad que cada vez que paso por la acera de enfrente no por la más cercana, pues ahora me, siempre miro a todas las ventanas y me vuelve a la memoria por lo que pasó en aquellas fechas. Y me, y me vuelven recuerdos, algunos, y hay otros que me cuesta y tengo que esforzarme en recordar lo que pasa ahí dentro. Había que minar en el Buruadá, en Iruña dauden, vi eh Bileku, hauda, eh Galizia etorbikeko Guardia Civilaren kuartela eta e, garaiko Gobernu Delegaritzan zegoen poliziaren eh eh e, zaharra, hauda, gaur egungo Merindades Plazako eh Gobernu ordez karitza, memoria memoriagune bezala izendatu daitezen. Eta eh ba e, osoa ekimenaren bultzatzaileen artean lau talde daude. Hau bultzatu dugu. E, tortura que sufrí tu hartan en, que zituzten tortura en persona en Artean, e, invadir memorial cárter en Artean, historia la en Artean, eta en Artean. Bueno, va dictadura franquista, dictadura autoritario, eta se represivo a eta batez ere, va a reprimir, en situen, va a reprimir, Ba, bueno, yaquina den bezala, ba, oposizioko talde hori guztiak e, jazartzen eta erreprimintzen zituen Eta atxiloketak gertatzen zirenean, badakigu eta gauza jakina da Bitokio horietan torturak izan zirela e? Nafarroak gobernu, Nafarroako gobernuak berak, bere e, txosten batean, berak egintzuen txosten batean Erreko nozitzen du, mila beratziun da iruro eta mila beratziun da iruei temezortzi artean Nafarroan egun da iruro gehi -tamar torturatu zirela Echimena da e, Nafarroako Gobernuaren memoria gunen legearen ondorio edo legea baliatuz e, bultzatu nahi dugu. Zergatik, ba, Nafarroako Gobernuak berak, bere legean onartzen du e, giza eskuiden urraketak edo errepresioak a ziren tokiak memoriagune gisa izendatu daitezkele. Eta orduan guk uste dugu bitoki hauek, Guardia Zibilaren kuartelak eta komisaria zaharrak bi e, baldintzauek betetzen dituztela eta uste dugu le a arena a la eh, memoria gune guilla y senda tu y lira